yo voy a rotar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos sí chiquitos te pones mi muchacha Hace poder de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rotar tu casa Voy a pasar de frente con mi troca nueva Con mi sombrero, le de mi lado Me acompañado de un de cerveza Ojalá te di También, de ti y una chela, no te domingo Ándate, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas el rogar Si dos noches tras no voy a estar interrumpida eh, eh, Y estás gozando con el conjunto Y de casualidad te veo Con el sonido sí que tú te pones mi muchacho, Hace poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rotar tu casa Voy a pasarte frente con mi troja nuevo Con mi sombrero levantado nada de medio lado Y acompañado de un sueño de cerveza Ojalá y te digas a tirarme conmigo Porque en ese tipo yo quiero salir contigo Ojalá y te digas a tirarme Dale con ti, tocale de ni me subiendo a su boca bien. Desayúdate, no sechemos echemos sin dormir. Mátale, güerita, no te hagas de rogar. Porque son mis brazos que te quieren amasar. Mátale, güerita, no te hagas de rogar. El mundo te trae, no